Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos comenzando esta nueva eh, clase de consultas de estudio de proverbios. Hoy estamos con Ingrid, que nos está acompañando y estamos haciendo esta primera experiencia para aquellos que se animan. Hemos, en, en el grupo de WhatsApp hemos dado la idea y rápidamente Ingrid y también Alejandra, que lamentablemente se le cortó internet, pero que también está eh, allí. Nosotros eh, agradecemos a todos los que se están comunicando a través de, de Facebook. ¿Cómo andás Ingrid? ¿Cómo te va? Ella está en Bien. Colombia. ¿Cómo andás? Sí. Bien, muchas gracias pastor, sí señor. Bien, y contanos un poquito cómo estás viviendo estos días allá que nos interesa. Eh, bueno, acá la cuarentena está muy parecida a la cuarentena argentina con la, con la salvedad de que acá tenemos en este momento mil personas ya contaminadas, eh, más de 280 muertos. Eh, bueno, podemos salir una hora a caminar con pico y cédula o pico y DNI. Eh, uh -huh. se puede salir al mercado, puede salir uno a hacer las compras eh, con el día que le corresponda. Y llevamos claro. más o menos mes y medio eh, guardados también. Eh, pareciera que el 11 se van a reactividad. Va a haber una, va a haber una abertura de algunos, de, de algunos gremios como la construcción, las manufacturas, pero por ahora pues lo demás está quieto, los aeropuertos, todas las demás cosas están cerradas, solamente están las farmacias y lógicamente que los supermercados. Bien, bien, bien, bien. Entonces, eh, están en una situación bastante similar a la nuestra. Sí, sí, sí. bastante complicado sí, Acá nos han informado que eh, a partir del de lunes eh, se van a abrir los, eh, las posibilidades para los comercios minoristas para que puedan atender con todo el protocolo de eh, prevención del COVID-19. Pero, eh, bueno, agradecemos a Dios que, que no tenemos tantos infectados aquí todavía o tantos afectados. Este, eh. Así que, Ahí me está preguntando, Daniela, por dónde los escuchamos, por Facebook. Eh, yo tendría que ver dónde está, se está transmitiendo. Ajá. A ver, si hay alguien que nos está viendo, le pedimos que nos ayude para retransmitir esto o para mandar al grupo el, el link, ¿sí? Si hay alguien que nos, nos puede ayudar para remandar el link. Eh, a ver, ahí vamos a ver. Perdón. Eh, mientras tanto, contanos cómo estás llevando, aparte de la cuarentena, Ingrid, cómo estás llevando también el, el tiempo de estudio ¿sí? de, de Proverbios, cómo lo estás haciendo allá. Bueno, eh, el estudio de Proverbios regularmente lo hago en la mañana, después de desayuno, me tomo el tiempo para repasar los audios y luego mirar muy bien las hojas para poder estudiar, los saco aparte. No los puedo imprimir, pero no tengo acá cómo imprimir, pero sí regularmente. Eh, los leo varias veces y los escucho en la noche. Para mí es importante escucharlos en la noche, los audios, eh, para Ajá. que se retenga más. Y también escribo. Escribo, por ejemplo, la tarea de los proverbios, la escribí, todo el proverbio lo escribí en una hoja, por ejemplo el 1 a 5, el, 1, el 12 a 14, todo eso lo escribí en una hoja para eh, saber cuáles son los 10 primeros proverbios donde dice, oye hijo mío, eh, no te olvides de esto y de esto, como dice la palabra. Ajá, qué bueno, o sea, estás haciendo un doble trabajo. Y sí, mejor porque me parece que queda... Sí, me parece que el escribir, como usted decía, pastor, el escribir y el, el escribir y leer hace que uno retenga más. Para mí fue una sorpresa, puesto que yo pertenecía acá a un ministerio grande de alabanza y fue una volver a estudiar, porque pues acá teníamos también que para poder... Eh, estar en cualquier ministerio, había que saber bastante de la Biblia, no era pararse allá y cantar, sino saber muchísimo. Y acá, pues, volví a retomar, porque siempre se le olvidan a uno muchas cosas, y bueno, eh, hubieron proverbios que me, que me volvieron a, a mover el piso, como se dice. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Ahí se nos sumó Gladys y se nos sumó Vero aquí en vivo. Hola, Vero, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? Hola. Lo que no, Hoy se te no sé, cómo, no sé cómo hacer, porque estoy con la compu, pero no sé cómo hacer para ampliarla. A ustedes los tengo con el texto en un cuadrado chiquito, no sé de dónde ampliar. Ah, el, el texto ese está dado aquí. Eh, claro, pero... Lo que por ahí eh, me gustaría pedirte es... ¿Vos estás eh, directamente desde Facebook Live o estás viéndonos desde esta página de No, desde Stream de estoy. ¿Cómo? Estoy en la, en la página de Stream Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, mientras eh, vamos eh, conversando ya de, de, de lo que nos toca hoy, fíjense que el, el tema que nos toca hoy, es algo que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa, que me, me afecta mucho, porque tiene que ver con esas decisiones que postergamos, y, y aquí el, el, el título, a alguno puede resultar un poco ofensivo, el ser perezoso, pero en realidad es esa la descripción, la descripción de no eh, postergar una decisión por no querer hacerla por diferentes motivos. A veces no solo es el descanso, sino a veces es la, la impotencia de, de, de empezar o de emprender algo nuevo, o sí. el, el mal cálculo que solemos hacer. Así que me gustaría que, que, que vayamos viendo, ¿lo pudieron hacer al, al de hoy, o por lo menos pudieron verlo a, a este? Sí, eh, eh, sí. A, sí. A ver, cuénteme un poquito sus experiencias o sus impresiones de esta clase, y así de paso los que van escuchando, los que escuchan ahora en vivo, y, y los que escuchan después, pueden ir también sacando sus conclusiones, ¿sí? Sí, eh, en realidad decía algo muy importante, muy importante, sobre que... Cuando uno cuando va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta el por qué, como decía usted, pastor, por qué no hice esto, por qué no estudié, por qué, porque como decía usted, pastor, cuando uno es joven piensa que tiene todo el tiempo y va dejando cosas que después con el tiempo yo he vivido también esas cosas porque en este momento eh, estoy estudiando un idioma acá o hoy estaba estudiando un idioma ya que lo retomé acá también. Eh, pero yo decía, ¿por qué no estudié el alemán cuando tenía eh, 15 años, 18 años? ¿Por qué tuve que venirlo a estudiar ahora cuando ya tengo una edad un poco adulta? Y el por qué, ¿por qué no hice tal cosa? Y habla de diligencia, ¿no? De ser diligente. Para mí, eh, en realidad, me, me movió el piso porque en realidad sí hay cosas que uno deja de lado o que uno dice, ya voy a empezar, ya voy, y van pasando los tiempos, y a medida que uno se hace mayor, pues se va dando cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y tus impresiones, Vero? A ver si... Ahí está. Eh, a mí eh, no me escuchás? siento muy identificada porque es como que yo soy todo lo contrario. A mí me cuesta no, estar Parece sin sí. hacer. Eh, o no querer... A, a, a veces soy muy ansiosa en querer... Hacer todo de claro, una vez, o claro, hacer vos... muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y es como que en este tiempo de cuarentena me di el lujo de estar sin hacer, digamos, ¿no? De parar, de, de frenar un poco, porque si no yo siempre tengo que sí, estar sí. haciendo algo. Entonces, por ahí para mí mirar una serie o mirar una película es perder el tiempo. Claro. Y bueno Y en este tiempo no. Eh, he aprovechado para mirar alguna serie o algo que, que me edifica, porque tampoco me gusta mirar por mirar cualquier cosa. Eh, y, y bueno, eh, claro, sí me claro. pasa a veces que me propongo hacer diferentes cosas y no paro hasta que no la termino. Entonces después es como una satisfacción que me causa cuando bueno lo logré. Claro. Eh, no como que uno se pone así objetivos y cuando los cumplices, como que ya uno se queda tranquilo. Claro, claro. Bueno, vamos al, al texto de Proverbios. Ustedes lo están viendo bien ahí o lo están viendo muy chiquitito. No, no se ve bien. Para mí lo veo se muy ve bien. Pequeño. Perfecto. Ah, vos aquí, ve bien. ¿pero vos estás con el celular, no es cierto, Ingrid? Sí, tengo celular, apenas con. Claro. Bueno, ese es el, uno de los factores que, que nos limitan eh, las comunicaciones. Pero bueno, vamos a intentar ver. Eh, Vieron la, la lección. Eh, arranca con el texto de Proverbios 6.6, que dice, ve a la hormiga, o oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y después tenemos algunos, eh, algunos puntos para ir completando. ¿eh? A ver, yo voy a intentar, ahí está, trato de agrandar lo más que puedo aquí en la pantalla de, de la computadora para que se pueda ver un poquito mejor. ¿Sí? A ver ahí, creería que ahí se tendría que estar viendo un poquito Bien. más. ¿Eh? Sí. Bueno, dice, este, en uno de los pasajes, dice, Dios tiene un mensaje especial para el perezoso. Puesto que en cierta medida todos nosotros tenemos este problema, todos necesitamos prestar atención a este mensaje. Un perezoso es una persona floja, que preferiría hacer cualquier cosa menos trabajar. Lo opuesto a un perezoso es una persona dirigente, industriosa, esforzada. Otra palabra que describe a un perezoso es la palabra holgazán. La palabra perezoso se usa para describir a una persona que se mueve con lentitud y que gusta tomar las cosas con calma. Ahora, el segundo párrafo dice, Dios quiere que el perezoso vaya a un animal para aprender de él una lección. ¿Cuál es este animal? Y obviamente nos lleva al primer versículo que habíamos leído, Proverbio 6.6, que dice, mira a la hormiga, ¿sí? Entonces, uh -huh. este, este insecto sería la hormiga. Depende de las hormigas, la perezosas. Claro. Sí. Dice, la próxima vez que veas a este pequeño animal, obsérvalo por un rato. ¿Has visto a esta criatura durmiendo? No. ¿Y la verdad? Nunca vimos. No hemos visto nunca. No. Yo conté hoy, ahí en el, en el videíto, que eh, estamos invadidos por hormigas aquí en nuestra casa. Eh, ¿A ustedes les pasa algo parecido? Sí. No, acá no. no. Sí, hay muchos. Hay, en tu casa no. Qué bueno. No. Bueno. Que bueno, nosotros tenemos una invasión aquí. Eh, allí en Colombia, ¿cómo va la cosa, Ingrid? ¿Hay muchas hormigas? Sí, eh, acá hay, bueno, aquí esto es un, un, un, una, una parte de apartamentos, como un conjunto de apartamentos, y hay zonas de, zonas de pasto, y sí se ve mucha hormiga. Cuando uno camina al pasto, uh -huh. va a botar la basura, se ve bastante hormiga. Sí se ve. Mira qué bárbaro. Y acá hay, pero en el bueno, en, usted... contra el ser, contra el paredón del vecino, digamos, contra la medianera, pero en el verano eh, son hormigas grandes, negras, que hacen un caminito, porque están trabajando, obviamente, y como dice ahí, nunca las vemos sí. descansar, nunca paran. Y algunas hasta llevan dos pedacitos no, no. de hojas, y de hojas grandes, más grandes que su tamaño. Eso es increíble. Como a veces van así están baleando por, por la carga que llevan y, y no paran. Es impresionante, es impresionante la aparte la, la, la organización que tienen, porque uno dice, ¿quién las organiza? Y entre ellas se van organizando, es eh, una maravilla. Bueno, seguimos con el pasaje que estamos ahí este, intentando eh, autocompletar entre nosotros. Dice... Eh, ¿Has visto a, a, a esta criatura tomar las cosas con calma? No. ¿Has visto a este animal sentado ociosamente en una hoja, sencillamente relajándose? No, no las vemos a las hormigas así. Las hormigas siempre parecen atareadas, siempre parecen estar trabajando. Y aunque son muy diminutas, ahí nos lleva a Proverbios 30 25, logran mucho. ¿En qué ocupan las hormigas la mayor parte de su tiempo? Y, y ahí tenemos que leer... Proverbios 6.8 Y Proverbios 6.8 este, Dice, acá yo estoy con la Biblia digital también Dice, prepara en el verano su comida Y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento O sea, ¿en qué está invirtiendo su tiempo? ¿En qué eh, lo hace? Justamente en preparar esa, esa comida eh, Yo hoy di un dato por ahí ustedes tendrán un, un, una, una impresión también. Eh, podemos corroborar este dato de que directamente ellas no comen lo que van llevando, sino que eh, van Almacena. haciendo como su propio, su, como su propia huerta, su propia este, comida para, claro, su propio depósito y ellas comen lo que sale ahí. Creo que es este un, un, un hongo que sale de, de esa comida y eso es lo que realmente comen dentro del hormiguero. Eh, eh, ¿Está bien ese dato o, o es un, un dato fallido mío? No, es así. Es así. Yo también he visto que ellas reúnen para después comer, para el invierno. Claro, claro, claro, claro. ¿Sí? Eh, me, a mí me llama mucho la atención eso, porque digo, ¿qué organización y, y qué lección nos están dejando? Eh, el, el otro día no sé si ustedes eh, pudieron observar. Hace unos días atrás en, en Facebook salió un muchacho eh, que hablaba de hacer eh, granjas eh, o, o pequeñas quintitas en la casa para poder tener alimento en estos días y luego eh, dice que eh, cada uno elija algún cultivo y luego hacer una suerte de intercambio con los vecinos. No está nada mal esa idea. El tema es que nos falta organización, nos falta organización como las hormigas, ¿no? Nos está faltando esa, esa iniciativa para organizarnos, porque imagínate qué pasaría, y, y eso es lo que planteaba él, dice, qué pasaría si estuviéramos 10, 12, 15 vecinos este, eh, tomándonos un poquito en serio este tema, y nos organizamos, y, y pedimos, eh, entre todos, tenemos eh, eh, cada uno su, su propio cultivo, y nos vamos intercambiando, dice, no vamos más a la verdurería, y no sé qué les parece esta idea, pero a mí me pareció fantástica. El sí, tema claro. sería que nos organicemos, eh, eh, nos organicemos entre nosotros, entre los vecinos, y que podamos hacerlo, ¿sí? Hacer tipo granjas, no digo comunitarias, pero granjas hogareñas, eh, pequeñas quintitas, pequeños este, sembrados, y tener, ¿sí? Eh, y eso justamente combate un poco la pereza, ¿no? ¿Qué les parece? Pues una idea muy buena. Claro, está buena la idea, ¿no? ¿Sí? Está buena. Eh, ¿tienen, eh, yo sé que Vero tiene muchas plantas en su casa. ¿sí? Sí. Bueno, en el caso tuyo, Ingrid, vos estás en, de prestado, ¿no? Pero sí, que tiene plantas, caso. es una persona que se, se ocupa, ¿no? Se ocupa porque las plantas tienen todo un, un protocolo para, para que no se mueran, para que puedan estar rozagantes, ¿no? ¿No es cierto, Vero? A ver, contanos un poquito... De tus plantas, ¿cómo las estás? Bueno, en realidad eh, yo en este las llevo de vez en cuando, pero el que se ocupa de las plantas es Diego. <ríe> yo superviso. Bien, bien, bien. <ríe> bueno, ahí tenemos. Yo las miro ¿Sos supervisora y. Supervisora de... <ríe> de plantas. <ríe> yo las miro, las, les hablo, eh, por ahí las trasplanto, pero él, Diego, se ocupa de regarlas todos los días, o de cuidarlas que, que tenemos un cachorro que el cachorro no la. No las rompa, este pero él se ocupa del jardín. Oh. Eh, a mí me gusta tenerlas, pero Qué yo riego bueno. más que nada las que tengo adentro. Las de afuera se ocupa digo. Bien, bien, bien. Bueno, las de adentro ya es mucho. Inclusive sí, la, yo he tenido la oportunidad de especial. ver eh, el año pasado con los chicos de la escuela cómo está diseñado un hormiguero. Eh, y es tremendo, es tremendo que parece que fuera un edificio de departamentos y las hormigas eh, eh, se organizan de tal manera que van por diferentes caminitos adentro del hormiguero y no se chocan, no superponen, o sea, eligen un lugar donde hacer el depósito de las hojitas y todas las llevan a ese lugar, no se llevan por delante, no se les cae la carga por el camino. Por eso es, es impresionante la organización que tienen las hormigas. La verdad que eh, nos llama mucho la atención esa organización. No. Bien, continuar. Que por algo el Señor las puso sí, como, sí, ejemplo. como un ejemplo. Sí, como un ejemplo y, y sumamente válido el ejemplo. Vamos a, al, al, al próximo párrafo. Dice, ¿qué le gusta hacer al perezoso? Y nos lleva a Proverbios 6, de 9 al 10. ¿sí? ¿Qué le gusta hacer al perezoso? Miren, okay. miren lo que dice. Allí Duerme un poquito. <risas> ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo, ¿sí? Y el, el 11 es una, una, una declaración bien, bien contundente. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu, pro, tu pobreza como hombre armado, ¿sí? ¡Qué tremendo, ¿no? Eh, eh, a veces dejamos pasar las oportunidades por no tener en cuenta el esfuerzo, el, el esfuerzo que nos tiene que, que, que motivar a seguir haciendo. Por ejemplo, les doy el ejemplo y felicito a todos, a todas las que están continuando con este curso, porque eh, siempre somos eh, empezadores seriales todos los seres humanos, empezamos, ¿no? Y nos encanta empezar, nos entusiasmamos en el comienzo y eso nos genera una adrenalina especial, y entonces vamos y empezamos. Ahora, el tema no es solamente empezar la carrera, no es empezar esas materias, no es empezar este estudio, no es empezar el proyecto. El tema es continuarlo y terminarlo, que es lo que más nos cuesta. Esos proyectos, llevarlos a cabo. O sea, empezamos, pero continuar es lo que nos cuesta. Y eso es lo que eh, yo creo que en parte es eh, el objetivo de este estudio. ¿no? Comenzar y terminar. Comenzar y terminar. ¿sí? Eh, comenzar esto, esto que eh, para algunos de los que nos está viendo o, o está haciendo el estudio dice, uy, pero este tema es bastante sencillo. Pero para otros no lo es. Y de hecho, yo les soy sincero, para mí llevar adelante este estudio es un desafío nuevo porque estoy aprendiendo nuevas tecnologías constantemente. Por ejemplo, esto. ¿no? Esto lo estoy aprendiendo y es un desafío y lo tengo que hacer. Y, y eso me, me está motivando a, a que podamos seguir adelante. Ojalá que te contagies esa motivación para que continúes, ¿sí? Y yo los animo. Eh, me gustaría escucharlas también a, a ustedes, chicas, a ver qué opinan de esto. Pues yo pienso que es muy importante. Este es el libro más importante de la Biblia, yo pienso, para mí. Porque trae todo resumido. Y porque también es importante conocer, como yo decía hace mucho tiempo, que yo leía, pero no leía verdaderamente así como estoy leyendo en estos momentos. Así que yo quiero continuar, me parece muy chévere que tenga uno alguien que lo dirija. Y, y bueno, eh, es parte de, de la cuarentena aprender uno un poco más. Sí leemos la Biblia, pero no estudiamos así como la estamos estudiando en este momento, porque la estamos prácticamente desmenuzando. Uh -huh. Entonces se está quedando en nuestro corazón la palabra rema, y como la palabra tiene un poder grandísimo, pues es importante. Bien, eh, como dice, eh, desmenuzando, deteniéndonos en cada versículo, en cada capítulo en detalle, es como que se nos graba más. Y yo creo que en el libro de los proverbios no hay ninguna, eh, ninguna área ni ninguna faceta de nuestra vida que no reciba un consejo. O sea, sí. está el consejo para todos, como hijos, como padres, como familia, como esposo, como madre, eh, como empleados, como, eh, como hermanos en la fe como eh, congregación, o sea, no hay nada que se, que se escape, para todo hay un consejo. Entonces, eh, es muy importante los proverbios. Y muchas veces, como decía Ingrid, leemos, pero no nos detenemos, y uno no le saca el mismo jugo ni el mismo fruto que, que detenerse y analizar cada cosa. Bien. Bueno, miren, vamos a dejarlo acá, ya se nos... Eh, se nos pasó la, la hora, ya tenemos casi 24 minutos de transmisión. Es muchísimo. <ríe> no nos damos cuenta y si nos quedamos vamos a quedarnos una hora y media, dos, seguramente. Pero vamos a dejarlo acá porque eh, la idea también es que todos podamos autocompletar. Pero sinceramente me encantó que podamos comunicarnos de esta manera. ¿sí? Eh, porque si no eh, se hace un monólogo y no un diálogo, y en este caso el diálogo... Eh, Siempre, siempre nos eh, enriquece, nos eh, alimenta, nos, nos favorece para que podamos escuchar las opiniones de nosotros. Así que muchas gracias a Ingrid, muchas gracias a Vero, eh, gracias, gracias por, por, por la disposición y por animarse a estar en vivo, así, eh, qué bueno. Así que les dejo unas palabras a ustedes y después cerramos con una oración, ¿sí? Me pues me para mí también. A ver, habla tú, habla tú, Vero. De... Que alentar a todos los que empezaron, como decía el pastor David, a, a completar el estudio, a seguir adelante, eh, aunque por ahí empezamos a hacer algunas actividades más, ahora que se va a abrir un poco la cuarentena, pero no, no bajar los brazos. A seguir adelante porque es muy importante para nuestra vida espiritual y como decía el pastor, eh, que podamos terminar lo que empezamos. Claro. Y una bendición Bien. para todos. Eh, para mí Gracias, también claro. es algo muy importante. Sé que el Señor habla en cada, en cada parte de la palabra, nos está hablando, nos está dando un consejo. Y bueno, mi, dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocerme. Así que si nosotros queremos conocer cómo piensa el Señor, está el libro de Proverbios. Así que yo los animo a que no dejemos eh, esto tan bonito que es eh, aprender de una manera diferente la Biblia, porque hoy en día ya todo es eh, por Internet. Así que yo los animo a que sigamos estudiando no solo el libro de Proverbios, sino otros libros también que son también de importancia. Y bueno, darle las gracias al pastor porque pensó en nosotros en este momento, Dios puso en su corazón el, en, en, en las ovejas pues que estábamos... Eh, con la necesidad y con la con el hambre de recibir la verdadera palabra. Y los animo a seguir. Bueno, bueno muchas gracias. Vamos a, a orar. ¿Qué les parece si cerramos este tiempo orando? Sí. Y le pedimos a Dios que Él bendiga nuestras vidas, que bendiga la vida de todos los que están escuchando, todos los que están participando de este estudio. Y aquellos que se quieran sumar, eh, ustedes estuvieron viendo que en el grupo de WhatsApp el día de hoy se han sumado algunas personas. Es fabuloso que eh, haya gente que todavía quiera eh, integrarse al grupo, así que los animamos aquel que se quiera integrar que lo pueda hacer. Pero ahí donde estás, vamos a orar y vamos a cerrar esta, esta transmisión diciéndole a Dios, que nos ayude, que nos, eh, que nos dé fuerzas, que nos dé esa sabiduría para no solo comenzar, sino para terminar. Si ¿Sí? recién decía acá eh, Ana en alguna de las cositas que escribieron, sería fabuloso, imagino que estaba hablando de los, eh, del proyecto de las, las quintas comunitarias ¿no? o las quintas personales. Y Daniela dice: eh, empezar es fácil, perseverar es más difícil, porque en el medio hay cosas que nos pueden sacar. De ese objetivo, sí, siempre este, perseverar es lo que más nos cuesta, pero vamos a orar para que Dios nos dé fuerza para perseverar y también para, para poder tomar estas ideas que son muy buenas, esta de las quintas a mí me llamó mucho la atención, mi suegra este, tiene aquí en casa tiene una quinta y el otro día comimos un, un zapallito anco, sería un, un coreano, Tipo, tipo una calabaza, y ese gusto de, de, de, de lo plantado de, es tremendo, es un gusto diferente. Eh, y bueno, ahí ya tenemos unos cuantos para, para cosechar, y le agradecemos a Dios de que nuestra tierra, la que tenemos, es tan eh, rica en, en minerales, y, y que puede, nos, nos da tantas, tantas bendiciones. Oramos, ¿les parece? Y cerramos este espacio. Oramos. Dios, gracias por esta tarde, gracias por la vida de Ingrid, gracias por la vida de Verónica, gracias por cada uno de los que está viendo ahora en vivo, y gracias por los que van a estar viendo en, en las horas siguientes, Señor. Gracias por aquellos que están eh, en este estudio de Proverbios, y yo te pido que, eh, especialmente a nosotros, los que estamos en este proyecto de que ya comenzamos, te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerzas para poder terminarlo. Y Señor, ahora te pido por los proyectos personales, por los proyectos familiares, por los proyectos espirituales que tenemos. Señor, esos proyectos que hemos comenzado, que han nacido con eh, tu bendición, nosotros te pedimos de que vos nos des el querer como el hacer, como dice tu palabra, Señor, y que... Como comenzaste esa buena obra en cada uno de nosotros, vos sos fiel en completarla. Danos la capacidad de poder confiar de que vas a estar, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de los obstáculos, vos vas a estar guiándonos. Gracias Dios por este tiempo, gracias por cada uno de los que se está esforzando, gracias porque nos estás levantando, nos estás despertando, nos estás dando eh, unos sacudones para que miremos y digamos, todavía tenemos mucho por hacer por vos, y vos vas a hacer una gran obra en este tiempo con nuestras vidas, con nuestras familias, con cada uno de nosotros. Gracias Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo compartido. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, el martes. ¿eh? Y felicitaciones a Ingrid y a Vero. Y invitamos a, a, a otros. Seguramente si esta experiencia nos gustó, vamos a seguir haciéndolas, ¿eh? que, que es tan enriquecedor. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. ¿Sí? Chau, chicos. Chau, chicas. Chau, nos vemos. Ahí cerramos la transmisión. Chau, chau.